más, aquí la cosa es candente, ¿por qué? Porque si bien sabemos, sobre todo ahorita en Venezuela y en Nicaragua, las elecciones venideras de este año, unas en Venezuela para gobernadores y alcaldes y en Nicaragua para presidencia, pero vemos que juegan la misma película, la, las mismas trampas, las mismas marrulleras. Mejor dicho, como quien dice, aquí, aquí sale como decía mi abuelo, camarón que se duerme a cinco mil la libra. Ahí está, eso es una cosa... Candente, y es lo que está pasando Desafortunadamente cuando se vive entre bandidos Cuando se vive entre torcidos Yo creo que estos tipos ni duermen Por lo menos aquí lo que está pasando ahorita En el caso de Diosdado y, y Nicolás Maduro Pues que ni, ni, Nicolás no le puede dar papaya a Diosdado Porque lleva y, y Diosdado tampoco le puede dar papaya a Maduro Porque lleva Entonces yo creo que estos tipos Yo personalmente Si tuviera la oportunidad de darle la mano a Díaz Canel a Ortega, o a Nicolás Maduro, o a Diosdado, o a todos esos señores, yo les daría la mano para saludarlo, y cuando termine de saludarlo, me contaría los de 2, 1, 2, 3, 4, 5, pues de pronto me han robado alguno. Eso es lo que pasa, desafortunadamente es una mente pobre, que dice que son tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero, porque quieren amontonar y amontonar, pero ojo, ¿dónde está el pueblo? El pueblo que realmente necesita, por eso dice, se sigue complicando la situación en Venezuela, Ahora la división interna entre el chavismo se agudiza ante las elecciones, se enfrentan los sectores de Nicolás Maduro por un lado y de Diosdado Cabello por el otro. Lo mismo que está pasando ahorita con los sandinistas allá en Nicaragua, que dentro de ellos mismos también hay disidentes que ya se dieron cuenta de que esto realmente es una farsa que no tiene ni pie ni cabeza y que es como hora más de ir a abandonar el barco antes de que esto se complique se consultó a más de 100 de dirigentes y funcionarios se describe las batallas dentro del régimen el enfrentamiento entre el en el partido social unido de venezuela el psv ha llegado a dimensiones tan inesperadas que nadie lo puede creer eso está de alquilar barco pero antes les invitamos a que se suscriban en, en nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Esto es importante porque ustedes son los que hacen que esta noticia realmente siga llegando a ustedes porque ustedes son los que nos ven. Si no hay quien nos vea, pues sencillamente tiende a acabar esto. Pero nosotros somos la voz de aquellos colegas que no puede manifestarse ni los que están en Venezuela ni los que están en Cuba ni los que están en Nicaragua porque sencillamente están apabullados por eh, ese régimen que tienen allá y los tienen allá contra la par y no pueden hacer absolutamente nada Maduro Diosdado, la fractura y la pugna entre las distintas corrientes no es un hecho nuevo existe desde hace muchos pero muchos años encontrando siempre brechas para coexistir en torno al liderazgo hoy inexistente del desaparecido Hugo Chávez. Hay una pugna interna en dos extremos de fuerza. Hay algunas variantes manifestadas en las regiones donde se confrontan incluso a lo interno de las propias corrientes denotando una gran división en el partido que se extiende hasta el gabinete, óigase bien, y hasta lo más elevado del régimen. Arranca Nicolás Maduro aquí, sigue Diosdado, sigue Vladimir, sigue Tarek, sigue... Bueno, y todos están divididos, ninguno confía, oiga, yo me imagino esos durmiendo en un solo hotel, debe ser una bomba de tiempo, van a confiar, si ¿Sí sabe que están bandidos. Entre los lazos conferidos y la cruda rivalidad contenida en amenazas en el tránsito de la lucha por el poder, constituyendo hacia el quiebre histórico y resaltando la irreconciliable fractura. El partido PSV se fue degradando convirtiéndose en una herramienta para el castigo y la exclusión de quienes se atrevían a desafiar el poder. Ahora, internamente, el enfrentamiento en el Partido Social Unido de Venezuela ha llegado a dimensiones inesperadas. Quizás haya sido un terrible error convocar a elecciones primarias. Imagínense, se están arrepintiendo de haber convocado estas elecciones porque sabe que no pueden hacer. Ahorita tienen a la comunidad internacional encima, tienen a las ONGs, tienen a la oposición, tiene a todo mundo encima porque. Ya no creo que se atrevan a hacer las mismas marrullerías que ya han hecho en las dos pasadas elecciones Este es el sentimiento que se siente dentro del PSV Algunos sienten presión agigantada por el compromiso que pudieran asumir en un país convulsionado por la crisis política, económica y social Con un régimen señalado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos de su población Se enfrentan a la posibilidad de despertar un día hechos unos monstruos indeseables no todos los que están en el chavismo son malos Pero se están dando cuenta que esto los está llevando a eso Y como que están con ganas de armar tordo aparte De otra parte vemos que en cada estado Tanto Nicolás como Diosdado tienen sus candidatos Y de ahí arranca la riña la escasa militancia se moverá en el PSV con la esperanza de aniquilar a sus verdugos en los estados, mientras los candidatos están enfrentados en una guerra mortal. A partir de ahí será, será imposible reconstruir las relaciones porque en su mayoría ostentan poder económico, los mueve y los impulsa la lucha por un poder político y de allí la determinación de llevar el enfrentamiento a niveles máximos los menos contaminados están inundados de, de profundas dudas como digo no todos son malos de cómo comportarse de ahora en adelante si son favorecidos con los cargos que aspiran imagínense o sea es un favor con un favor. como dice la canción amor con amor se paga ahora para los que siguen creyendo que uno más uno suma tres es lo que demuestra la realidad de la dictadura cubana y la tabla del uno se van a dar cuenta por qué saquémosle conclusión es más fácil que la, que la tabla del uno esto es esto es un bocado, es un bocado de paseo Porque saber lo que sucede en Cuba no es un secreto A nadie le cae la menor duda que lo que sucede en Cuba es una dictadura Y pare de contar lo mismo que está pasando en Venezuela Igual que está pasando en Nicaragua cuando llegó al poder, Fidel Castro derrocando la tiranía de Fulgencio Batista, construyó su dictadura con sus amigos y familiares durante 62 años. Al comenzar su mandato, individuos como Mario Benedetti, Julio Cortázar, Roberto Fernández, Roque Dalton, Edmundo de Noes, Emmanuel Carballo y David Viñas, lo creían todo eso eran puntos a favor para esta gente porque estos son intelectos y gente muy prestigiosa y ellos creían creían en lo que estaba pasando después los racionales lo fueron abandonando los serviles lo aplaudieron hasta verlo ordenar ejecuciones hasta el final es que no se puede engañar toda la vida un tiempo podrá ser pero la verdad siempre sale a la luz y aquí está pasando eso por eso Tantos y tantos en el mundo ya no aplauden más la dictadura e imploran que terminen con ese talante Como si las dictaduras fueran comprensivas y reaccionaran ante un reclamo humanista Eso suena hasta chistoso Aún sabiendo que hay miedo atroz Dentro de la isla están dispuestos a todo y no tienen límites Por eso levantar la voz contra ellos no es un asunto liviano Pero vamos a colaborarles porque esto es el principio del fin de la dictadura Son los cubanos los que se juegan la vida nadando entre los tiburones Buscando huir de allí Es la única prueba empírica el que puede escaparse lo hace, nadie se escapa, oiga, nadie se escapa de París o de Roma. ¿Alguien quiere irse a vivir a Cuba? Buena pregunta. Estuardo Ralón, uno de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos habla con matices, no es delincuente como tanto funcionario internacional que anhela quedar bien con Dios y con el diablo. La dictadura sabe que tiene que estirar y estirar el partido como en el fútbol, y ganando tiempo se va cansando los rivales y así lo anormal se transforma en cotidiano. Ese ha sido su eterno juego, no ha tenido opositores comprometidos y las ingenuas salidas diplomáticas que se le plantearon fracasaron de manera estrepitosa. ¿O acaso no es verdad? La pregunta a todo lo que está ocurriendo, como en el caso de Nicaragua con las elecciones venideras para presidente, ya conocemos que es un régimen, ya sabemos que es un régimen. ¿Cuál es el resultado y qué es lo que nos espera? La pregunta es, ¿vamos a seguir vamos a seguir cayendo en el juego? ¿Vamos a seguir siendo partícipes o nos vamos a ir haciendo los sordos ante las barbarias que están realizando estas dictaduras o le brindamos el apoyo a ese pueblo que se sublevó en Cuba, Venezuela y Nicaragua reclamando por la libertad? Es hora de ayudarles. Es hoy y es ahora que vamos por la libertad de nuestros pueblos. Vamos adelante. Sentados antes, recuerde, Oliver Stone, Susan Sarandon, Jane Fonda y otros tantos que idealizaron los que no conocen y no vivirían ni tres días la situación de pobreza que se vive en la isla de Cuba como en Nicaragua o como en Venezuela. Es muy fácil que ellos hablen y crean sus mundos idílicos y estupendos que aquello es paradisíaco, linda, lo absurdo semejante situación o con la ignorancia más pavorosa, dejémoslo así, es muy fácil ver documentales y ver afiches ahí hablando de, de cosas bonitas, de islas paradisíacas, como es el caso de Cuba, pero la realidad que se vive adentro es otra, y Venezuela, un país tan rico, está por lo mismo, y Nicaragua va para ahí que se las pela, ustedes deciden, es la hora de actuar, ahí vamos a seguir minuto a minuto, no se les olvide, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.